Bueno, volvimos a Verizo, Ensenada, acá con Nico Quintas Nico ¿cómo Buen estás? día, Gaby, buen día para todos. Bueno, vamos por lo grande. Vamos a buscar los grandes, ya están, así que ahí vamos a andar atrás de ellos. Eh, toda la temporada, así que... Ya habíamos quiere. hecho una nota de arranque de temporada ya a sí. fines de marzo, ahora estamos fines de mayo, de dos meses ya... Van. Y ya el grande está firme, el pejerrey está muy buena en la pesca, así que hoy vamos a tener un día con viento leve del sector sur oeste, sureste, perdón, sureste. Y buena María en creciente, así que hay chance, hay, buena chance. hay buena, buena, buenos bueno, pronósticos para, para el día. Y se está pescando dentro todo bien porque Se está pescando bien muy la bien, temporada. Sí, se está pescando muy bien. Y ahora tenemos los meses de junio, julio, son los mejores. Y viene lo mejor, sí, porque salen los más grandes. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, dale, dale en vamos. imágenes le mostramos ahí <ríe> dale. cómo está dale. la pesca en Ensenada de Beriz. Dale. dale cuatro cañas con pescado, arriba dos pescados. El único que no pesca nada soy yo. ¿Qué le va a verlo, a a verlo, buena. Hacia. Vamos a sacar una foto. Aparecieron los grandes. Apareció otro pescadito bueno. En, en pescaditos salen los, los gran berizos. Sí, sí, hay pescado mediano, chico y bueno están estos Monstritos. estos trofeos de, del Río Pla. Esperá. Espectacular. Hay que venir a buscarlo. Es todo hermoso. Sí, esta con la boya de lloe salió. Con la boya de lloe, ¿eh? sí. Espectacular. Sí, sí. lo dedicamos hoy. lo no, regalamos al Leo. No, no, no. Espectacular. ¿eh? ¿Seguimos? Dale. acá en la Valentina, vamos, se cura, muy bien, eh, Gaby! muy bien, Gaby! bien, clavadito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿Con muy bien. Muy bueno Gaby. Viendo el labio.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 En esta ocasión vamos a mostrarle algo de lo que es la inventaria de Kim Fish ingresaron pantalones son los pantalones de listo, pantalones livianos, secados rápido, están muy buenos Tenemos este modelo que es con Cristo, Tenemos este modelo que viene con tela spattles Lo cual lo hace súper cómodo porque son elásticos, y se ajustan a, a, a cualquier persona Viene con el bolsillo de sellado para tener mayor protección en el agua y demás Y después este modelo tiene un refuerzo en la rodilla donde uno se agacha y demás ¿no? para tener mayor comodidad. La línea de invierno, como los buzos Metropolar, tiene diferentes colores, en este color viene un celeste más claro y viene un azul más oscuro. Les mostramos también lo último, manera impermeable y rompe viento, viene con todas las costuras termoselladas, súper intermeable, súper cómoda, liviana, no ocupa espacio. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad.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 Está del piquito David. Qué lindo, qué lindo. Sí, yo lo agarro. Görünce, no, agarro por acá, por ahí. Adentro, que pescado, Fabi, ¡Qué pescado, ¡Qué pescado. ¡Vamos! <toothbrush Rings explica> Fabi, le comete el nombre <tahun> y <kidnapping>... ¡Vamos! Ay, ya, papá, ¡Esto! ¡Berizo con Nico Quinn! ¡Qué lindo verlo sacar! ¡Dos veces! Cuando picó viste, murió la bolsa, ¿sí? ¿Listo? ¡Qué pesado! Viste? ¡Y le, lo clavé y ¡pum! ¡Para arriba! El gran Berizo Bueno, Nico, están los grandes. ¿eh? Vamos a grande ver está. eso. ¿eh? Los grandes están. Hay que venir nomás. Espectacular. ¿eh? venga que pescadito. Venga, aprovechenlos Aprovechenlo. Temporada. Recién arranca. Recién arranca, digamos. ¿Eh?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 Llega una nueva edición de La Fiesta del Pequerrey.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 49-293. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 11 En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlain. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular